Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron Señores, nos encontramos en una fecha especial un 23 y 24 de noviembre del 2006 este humilde servidor recibió de la Universidad Central de Venezuela su título de abogado por lo tanto nos encontramos de aniversario profesional pero en este caso nuestro canal ha querido llevar para ustedes un regalo muy especial y como es la entrevista que los amigos de Legalizados hicieron conmigo a mitad de este año y en este caso, ese capítulo vamos a transmitirlo aquí con ustedes y el tema de esa entrevista era las ventas dentro del de COVID-19 que ocurre cuando una persona desea vender sus bienes en esta situación de pandemia y cuarentena social y tomando en cuenta que no tenemos oficinas y registros públicos abiertos y eso fue lo que ocurría en esa época cuando di la entrevista quise traer para todos ustedes esto como regalo de aniversario profesional señoras síganos en nuestras redes sociales sigan también a Legalizados vamos a tener justamente el enlace para que se suscriban a nuestros amigos aquí en la caja de comentarios aquí sin más preámbulos para ustedes La entrevista Hey muchachos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Legalizado. Mercedes y yo estamos muy emocionados porque como saben es nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio. Y como saben, en este espacio vamos a hablarles sobre ese derecho cotidiano que en algún momento todos nos vemos involucrados. Y por eso vamos a hablarles sobre nuestro primer tema de este capítulo que son los contratos de compra-venta en tiempos de coronavirus o pandemia. Exacto, ahorita no tenemos notarías, no tenemos registros abiertos, no tenemos ningún organismo a donde acudir para poder traspasar una propiedad ¿Y qué está haciendo la gente? Documentos privados para vender sus cosas Entonces, para aclarar sus dudas, para aclarar las nuestras, tenemos un invitado de lujo Un invitado que no nada más es abogado en Venezuela, sino en Ecuador El doctor Juan Carlos Ron, un especialista en sucesiones que nos va a hacer aclarar todo eso que podemos tener como especie de duda en este primer capítulo Gracias Como les había comentado nuestro invitado de lujo el doctor Juan Carlos Ron especialista en sucesiones y abogado en Venezuela y abogado en Ecuador y entramos entonces en materia Doctor ¿Cómo le podemos explicar a, a nuestros oyentes una especie de concepto ¿De qué es un contrato propiamente dicho? ¿Algo, algo entendible, algo digerible, algo que se sabe que, que, que se pueda entender? Mira, lo podemos tomar en cuenta el contrato como un acuerdo de ambas partes expresado en, un, en una hoja, en un documento en el cual la, el acuerdo que cada uno llegue lo que hace es redactar ese documento con los acuerdos y con las peticiones que cada uno tenga y el deber ser es que se lleve a una oficina pública de registro de notaría Para que ya quede, digamos, completamente legal O sea, recomiendas que sea un documento escrito ¿Puede ser verbal? Puede ser también verbal porque existen nuevamente contratos verbales Y puede ser contratos escritos Lo que ocurre es que lamentablemente lo que se lleva a lo que en este caso es verbal Las palabras Sí y Queda, este, solamente, pero el tema de que no es, es muy difícil de probar A la hora de, de ir a juicio en tal caso No hay forma, no hay manera Exactamente, y si nos vamos y entramos un poquito más en materia, a ver. los contratos de compraventa, ¿qué recomiendas? Porque entendemos que en Venezuela, pues los verbales, como dijo el doctor, existen, se llevan a cabo, y están los escritos. Entonces, dentro de los escritos están los privados, lo que vamos a hacer en casa de alguien. Y están los públicos que se supone que se van a un registro público, ¿ok? Y queda eh, y queda plasmado en un tomo. Entonces, ya bajo esta premisa, un contrato de compraventa venta ¿qué lo diferencia de un contrato de arrendamiento? Mira, el contrato de compraventa lo que se diferencia es que hay una traslación de propiedad. Si yo te entrego a ti algo, que en este caso es una vivienda, un apartamento, un terreno, yo te entrego a obviamente, para tú comprobar que tú eres la dueña de eso, necesitas ese papel, necesitas ese documento como tal que compruebe ante la mira yo soy el dueño y aquí tengo mi documento, mi título. Que en este caso es lo que comprueba que te dueño. Porque el hecho, por ejemplo, justamente volviendo al caso de lo que dices de un contrato verbal, si yo vengo, ok, hacemos ese pacto, tú me entregas el dinero, yo te entrego ese bien, perfecto, pero resulta que yo todavía tengo el título. ¿Cuál es el, cuál es el chiste de la razón? Justamente sí. necesitas tener algo con que comprobar que en verdad eso estudia el día de mañana. Claro, y más ahora que, que, que, que no tienes absolutamente a dónde acudir Porque no hay registros, no hay notarías no no Y si por lo menos estuviesen abiertos los tribunales Eventualmente pues uno pudiera reclamar Mira, no me están cumpliendo en algo en este contrato eh, pues privado Y tú puedes reclamar con los tribunales Pero pero tampoco hay tribunales No, no es que lamentablemente no tienes salida por ningún lado No claro. hay oficina, no hay registro No hay, notar, claro. decir, no hay donde por lo menos decir Mira me pasó esto, a dónde claro, va, a, no, a dónde reclamas, no y el tema de que en este problema que tenemos ahorita con pues la pandemia, porque justamente ese es el caso ahorita uh -huh. particular, de que más allá de que sí. se pueda hacer un contrato privado, el contrato público es lo que te da justamente como usted estaba diciendo, ese traslado, el efecto traslativo que hablábamos Mercedes y yo, de que es, ella es compradora, yo soy el vendedor, uh -huh. yo como vendedor le traslado ese derecho de propiedad O sea, el de la vivienda a ella Si en el contrato privado Si, a, a, si no hay el registro donde tú puedas constituir eso Donde lo puedas hacer legal ese, ese traslado no existe No existe y por eso el, Usted puede pagar ese bien Pero nunca va a ser suyo Hasta que no exista ese efecto Incluso puede pasar la situación por lo menos Lo que es la posesión a lo que es la propiedad como Exacto. tal Pongamos el caso claro. justamente de esta mesa En la situación por lo menos tú quieres venderme Yo te doy ese dinero yo puedo utilizar esta mesa, puedo ya poseerla como tal, pero si yo no tengo algo que me me compruebe, que en verdad es mío, lamentablemente no, yo voy a perder mi dinero. Exacto. Así es. Claro. Y es por eso que creemos necesario, eh, en, en esta etapa de, de, de nuestro primer capítulo, tener como casos prácticos porque a nosotros nos han llamado muchos clientes y nos han dicho mira, tengo la necesidad de vender mi apartamento porque es que no... o necesito el dinero o simplemente me voy del país No, la persona tiene el dinero en ese momento y no quiere perder el peso Claro, y además independientemente de la evaluación y que puedes conseguir una ganga en este momento entonces quieres como desesperado ir a comprar mira, quiero el apartamento y lo necesito ya y bajo un papelito cualquiera un documento entregas privado. el 100% vale. del dinero ¿sí? que, que justamente es lo que hablamos de que no es que no se pueda hacer no es que no sea legalmente o no puedas constreñir a la persona sino que al fin y al cabo el juicio primero va a durar muchísimo y el problema es la pandemia en la que estamos claro. que no sabemos cuándo va a abrir los tribunales y el registro como tal que es en realidad el que va a darte ese bien a nombre tuyo que eso es lo que se busca más allá de todo Claro, que sí. claro, claro, claro. Bueno, entonces podemos hacer varios casos, uh -huh. tenemos varios casos que hemos pues, buscado bajo encuestas y bajo nuestros mismos clientes que nos han preguntado, mira, tenemos este problema, ¿cómo podemos atacar? Entonces, vamos a tratar de diferenciar para que la audiencia pueda entender lo que sería unos casos prácticos en documentos de opción de compra-venta que es esa especie de promesa entre que yo vendedor te voy a vender a ti y tu comprador me vas a comprar a mí si eso no pasa pues eventualmente hay unas pues una, algunas cláusulas que especifiquen mira hay una indemnización o cómo me puedes pagar cómo puedes resarcir ese daño si, no, si esa promesa no se lleva a cabo y está la opción de compra-venta que usualmente se hace por notaría y sería la, y voy a decir entre comillas, la especie de, de, de documento definitivo de compraventa. ¿Ok? Que esa especie definitivo de compraventa se puede explicar como el, el. Imagínense que Miguel tiene un apartamento que yo estoy enamorada del apartamento de Miguel y lo quiero, y Miguel se va al país y dice: Mira, no vale, yo te lo vendo. Ese definitivo es un documento que en principio se tiene que hacer en el registro, pero no hay. Y yo le digo, bueno, mira, dame tu apartamento Y aquí está, ¿cuánto vale? 10 mil dólares, chévere buenísimo vamos Entonces yo te doy los 10.000 mil Y él me da las llaves, toma Mercedes Aquí, toma tus llavecitas. Yo voy, lo empiezo a pintar, le pongo, no sé, un floreo. Lo remodelas Exactamente, entonces vamos a diferenciar entre esas dos Vamos a comenzar con uno un contrato de opción de, de compra-venta compra Un compromiso eh, bilateral entre en personas Que es la promesa Que es sí, una promesa entonces, que se Doctor, bien. por ejemplo Volvemos al mismo ejemplo de, de, del apartamento de Miguel, Miguel me dice, mira, yo estoy vendiendo mi apartamento, vale 5 bolívares Y yo le digo, bueno, yo le voy a pagar 3 a cuenta, Tome los 3 bolívares, él no me da las llaves ni nada Yo le digo, mira, cuando reabra el registro, yo te pago los 2 bolívares que faltan y tú me traspasas mi propiedad y chévere Y así quedamos, claro. y tú te estás comprometiendo en, en dar una obligación Exacto, tú tienes una obligación conmigo, doctor, ¿qué pasa? Si en este caso, yo como compradora, le doy tres bolívares a él uh -huh. y tengo la obligación de pagarle esos dos cuando él me la traspasa. Obviamente. ¿Qué pasa si Dios no lo quiere y yo fallezco? ¿Qué obligación tienen mis herederos de decirle a él, mira, dame el dinero que mi mamá este, te dio porque, bueno, no se llevó a cabo, no se perfeccionó nada? Pues. Mira, ¿Qué, y, ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, hay varias opciones, por lo menos aquel que tú me estás mencionando. Entonces me estaban hablando de una opción de compraventa que en este caso es la situación de algo a futuro que es una venta definitiva, una titularidad a futuro de ese apartamento. Uh -huh. La situación es que puede pasar la de que ustedes solamente son los que se comprometen dentro de ese documento. De hecho, va a quedar la situación que ambas partes, es decir, los herederos tuyos tendrán que hablar con él para poder, digamos, continuar con esto. La situación es... ¿Cómo va a ser la voluntad de él? ¿Continuará siendo la misma en ese momento que hizo el contrato? ¿O puede cambiar? Porque lamentablemente nosotros, los humanos, somos... Muy cambiante en cierto momento no, ya va, ya. Los herederos nunca firmaron ese documento obligándose a nada Y es la O sea, eso En ese caso pues Claro, sí. bien, y ahí disculpe que lo interrumpa a Porque ver. porque algo muy importante Que nosotros hemos conversado uh -huh. Es el tema de, de definir exactamente Si lo que aquí hay una obligación O una deuda, porque aquí en ningún momento Existe una deuda sino una obligación Que, está, no, que nos estamos obligando porque el contrato es un compromiso, compromiso. Te, está, te está obligando a continuar un negocio Exactamente, un negocio porque, que tú porque en tal caso Las deudas sí son solidarias con los, con los herederos con los sí, claro, que eso sí. es muy importante y por eso es que creo que sería bueno porque hay gente que no lo entiende porque vamos a dejarlo claro esto es para gente que el día a día que no es abogada y que no lo entiende entonces claro. pueden confundir entre lo que es una deuda y una obligación que son no. cosas totalmente distintas porque, porque ahora bien si fuera una deuda los, los herederos son solidariamente que tú puedes reclamar. Eh, exactamente pero aquí lo que es una obligación de que nos tenemos como ellos no salen como dice Mercedes en el contrato o nos ponemos de acuerdo, o como usted nos va a explicar en este momento, qué es lo que podríamos hacer Mira, para efecto que los herederos sean de ambas partes, porque tú hablaste del caso que tú te vayas Yo como compradores. Puede pasar el caso de que sea que tú te vayas Y que entra en una sucesión Y ojo, hay una situación por lo menos en que una de las cosas más inseguras que puede haber es la muerte Si todo eso es seguro sí porque ¿Pero es que puede, tal cual puede ser de confianza Exacto. porque uno dice bueno yo voy a hacer esto en privado ¿Sí? porque yo tengo confianza ¿Ya? y yo sé que tú me lo vas a comprar o Exacto. yo me lo, o tú me lo vas a vender ¿sabes? pero eso no, no es, es totalmente ilógico pensar que a uno no le puede pasar nada exactamente lo único seguro que tenemos pero incierto a la vez es la muerte de todos nosotros claro. si en cualquier momento va a ocurrir no sabemos cuándo va a pasar claro. y una circunstancia como esta lo que es la pandemia lamentablemente no vamos a ver cuándo puede ocurrir claro. entonces poder digamos ir más allá es decir, Poder blindar en un papel, en un documento, que se llegue a, a terminar este negocio y que si en caso de que alguno de los dos falten, los herederos de ustedes puedan, digamos, terminar esto. Tendría que, tendría que en ese documento, en una cláusula, obligar a todos, es decir, los herederos de Mercedes, en caso dado de una situación sobrevenida, continuar con el negocio y en el caso, en el caso de también una situación sobrevenida, que ellos puedan continuar con el negocio, con todo lo que esto conlleva. Sí, ¿Qué va, de de va a pasar y cuál podría ser la consecuencia de hacer esto? Que todos o sea, ellos, aparte de ustedes, tengan que firmar ellos también. O sea, la... tío loco y además, Exacto. Y, ¡ay! se aparece un heredero no, claro, no conocido no, o reconocido por ahí medio por escondido. O algo que, por ejemplo, Ajá. mi amigo diga por lo menos que entre tantas aventuras que puede haber, hay un muchachito que no haya reconocido. <ríe> ¿Qué con ¿Qué ¡Ey, qué mi Ni hijo natural. hijo no, natural. No, no, no, no, pero, pero justamente eh, eso es muy importante porque el problema aquí que hay en realidad y por eso nos enfocamos es que la pandemia no sabemos cuánto va a durar no. entonces usted puede hacer un documento privado y usted, el abogado con el que está o, en, o, al, o al que lo está asistiendo uh -huh. no le comenta estos detalles que son muy importantes entonces como el documento privado a la hora de o sea, a la hora de que el bien sea mío no lo es en uh -huh. este momento eh, y no sé cuándo va a abrir el registro o los tribunales entonces, que ese mismo problema que puede pasar, que se muera Entonces eso la gente no lo entiende, no lo ve y tiene que pensar a futuro Claro que sí ese, Eso es lo que nosotros queremos hacer ver en esto Para que entienda que es muy, muy necesario Ok, y fíjense, ya conversamos lo que sería un compromiso de compra-venta esa, esa obligación eh, de que sí, vale, yo te voy a traspasar la propiedad Y tú me pagas lo que falta Pero, ¿qué pasa, doctor? Y ahí es cuando, y, y no sabe la cantidad de clientes que me han llamado por esta situación uh -huh. Me dicen, oye, ¿sabes que conseguí un apartamento en 5 mil dólares en Campo Alegre? ¿no? Mm. Que uno dice, coño, ¿por qué uno uno no, casa, eso, no no consiguió? Claro, ¿no? claro, ¿Por, no ¿Por qué no mismo? consiguió eso en 5 mil? Pues no, bueno, pero bueno, no importa, dice, oye, qué bien, uno se alegra. Claro. ¿no? Qué bien, ay, qué lindo, qué chévere. Pero entonces ajá, tienes, y dice, bueno, conseguí en 5 mil, y el señor me dio la llave. Y yo le di los 5 mil. Ay, ¿qué firmaron? Bueno, firmamos un documento. Donde dice que bueno, que él me entrega las llaves y que además yo le entrego los 5000 y que y que una vez eh, me ha pasado, una vez reabierto los, los, los, los registros, pues bueno, procederán a hacer eso. Entonces imagínate, vamos a poner que tú eres el, el propietario Exacto. del apartamento de los 5000 y yo mmm, salí con la lotería qué, puesta, qué gana, ¿no? Qué gana, y dije que la gala, ok, te doy los 5000, tú me das a mí mis llaves, yo estoy emocionada, mm. ok. Voy, pinto, pongo mi floridito, pongo mi cama, todo perfecto, todo chévere y bueno, pasa un tiempo y los registros no abren Y pasa otro tiempo y los registros no abren y eventualmente yo estoy ahí de invasora O sea, legalmente, ese es mi término, ¿por qué? Vamos a poner el caso y ahí es donde le vamos a preguntar al doctor ¿Qué pasa si tu vendedor, Dios no lo quiera, a ti te pasa algo y nunca fuimos al registro y ahí estoy instalando en tu casa, feliz con mis floreritos y mis cositas y mis cuadros y mi camitito o sea, ¿qué, ¿Qué pasa doctor? si a él le pasa algo esos herederos que él tiene ¿me pueden sacar de ese apartamento? Pudiera hacerlo, claro que sí ¿por qué razón? porque todavía ese apartamento dentro de lo que es el registro título de propiedad, él lo tiene y por lo menos por efectos de las sucesiones para poder considerar qué es lo que le pertenece a él es decir, pongamos en cuenta que él es el difunto, el muerto el cadáver da la situación por lo menos que todo lo que él haya tenido en vida bajo un título de propiedad le pertenecen a él y eso forma parte de su patrimonio la cual va a ir claro. a una declaración de impuestos una declaración sucesoral la cual los herederos de él, los que van a beneficiarse de ese patrimonio van en este caso a tomar parte de ese patrimonio y un paréntesis, Ajá. el CNA también está cerrado ¿Y cómo haces en este momento una declaración sucesoral? ¿Cuánto tiempo va a tardarse para que después se pongan de acuerdo los herederos para ver si en verdad me venden? Te cuento que el CENIA sigue elaborando. Y los a 180 puerta, sí, sí, a puerta cerrada. Y ojo, otra cosa que en cierta forma es algo más que hay que decirlo. Ponte el caso, ocurre esta situación en la que estamos, la pandemia como tal. Uh -huh. Y. Da, da esto, resulta que esos 180 días hábiles que establecen las leyes para poder hacer una declaración de impuestos sobre sucesiones va corriendo, a pesar de a que a estén en la pandemia, a pesar que el, Ey, que eso no es muy mal. importante Es decir, hay que considerar eso porque eso va corriendo, ¿qué va a pasar con los herederos? Tienen y que tal. hacer esto, tienen que pagar, tienen, tienen que hacer toda la documentación Y además ¿Y si los de tribunales denunciar. cómo hace exacto, y el tema de... de, de... ¿Cómo haces para tú la declaración de herederos universales? Ese, ese tema eh, co, sigue corriendo como... como el, no, so, la solamente palabra. la declaración de impuestos. Los, uni okay. los universales herederos, que obviamente es otro tema, es un ah, proceso claro, judicial, por eso, tema puede, una, puede ir eso paralelo no. como puede ir después. Es decir, claro. son dos procedimientos. La, la, la sí, declaración no impuestos, es posible por el señal. No, no, claro, sin duda alguna. Pero no hablo del señal, hablo de que cómo, cómo lo haces porque el tribunal también está cerrado. Entonces, ahí, sí, ahí sí, eso se está o sea, la, la idea es ver cómo Después con esos de herederos, porque yo estoy metida instalada en el de todas, todas. A ver, como para hacer un, un, un resumen y una conclusión, ya sí. eh, antes de pasar a un juego didáctico con, do, sí. con usted, doctor. A ver, pero podemos concluir que lamentablemente en esta pandemia, en esta, en esta situación de, de COVID, donde está todo cerrado, todo en una gran mayoría cerrado, lo que es la notaría y los registros, hacer un documento privado donde traspasas la propiedad de un bien propio es una locura, o, sea, o por lo menos hay que explicar esa locura y esos riesgos a ese cliente que está emocionado por vender y tener un dinerito extra o que está emocionado por comprar y tener su apartamento claro. o su carro, porque puede pasar cualquier cosa, uno está allá adentro y vamos a poner que yo sea una malandra y yo estoy dentro de mi apartamento está, y empiezo a bueno, comete un delito, no voy a decir a qué, pero comete un delito dentro del apartamento, tú sigues siendo el propietario, te van a buscar a ti, independientemente de que también me lleven a mí. Totalmente. Entonces eso es, loquera, eso es una loquera, eso no tiene garantía alguna, no sé si tienes algún consejo. Es un riesgo, se quiere es un riesgo que están tomando ambas partes. Claro. Lamentablemente es un riesgo al cual van a tener que to, van tomar Porque a los dos lo no van a buscar. Exacto, que, va a haber un riesgo. Van a buscar quién es el dueño, el propietario, el propietario del bien y, y la persona que es la actora del, del delito, ¿no? Y y esto tomando en cuenta de que las oficinas públicas están cerradas, ni siquiera vamos a hablar de, no otras, a, de regla, otras circunstancias exacto. como es. No, y, y, un, y un, algo que quería comentar, que creo que es muy importante, porque que no, sabemos que, que... Que no es seguro. No, no, y, y, o sea, y esto, y esto no del es. tema claro. de los registros, que como saben, han abierto, porque eso es algo que hay que decir, abrieron, uh -huh. algunos registros abrieron, no tienen sistema, uh -huh. eh, el sistema colapsó, eh, colapsa colapsó, la cantidad colapsó. de gente que hay. Y que no necesitan, o sea, tienen que tener mucho cuidado si lo hacen a puerta cerrada porque, porque lo, lo, las actuaciones que den en esos registros no, no necesariamente van a ser válidas, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace porque la gente quiere siempre, sabe cómo es aquí en Venezuela y todos estamos claros de cuál es la situación y de que uno siempre busca la manera de, bueno estamos habilitar, cerrados, habilitar lo que le llaman el habilitado, entonces tenemos que tener cuidado con eso y se los decimos aquí porque Pueden llamar a ese habilitado, gastan ese, esa cantidad de dinero que a veces es exuberante, absurdo Y cuando y a llegamos a la hora de la verdad, no hay totalmente seguridad Y no está ni siquiera el traslado del bien, no existe nada Entonces claro. eso hay que dejarlo muy claro, claro que sí. Ok, bueno. yo creo que podemos pasar a nuestro juego didáctico ¿Ya? Okay. vamos a sacar unos papelitos okay. y les vamos a hacer unas preguntas una El concepto se los vamos a explicar y tienes que adivinar Ah. queso, son okay. Okay? ¿el premio que va a ser unos pequeños. pequeño? pequeño. No, no, no es pequeño y por cada <risa> por, por cada palabra por cada palabra que haga bien tiene un... tú tienes un pequeño un <risa> pequeño extra es pequeño <risa> este. y si no okay. ojo si tú haces la pregunta y no lo respondes el pequeño el pequeño me lo pongo yo <risa> okay, okay. pero y ya discúlpame este. que me tengo que poner los lentes porque de verdad ya tengo estoy un poquito ciego. entonces necesito para poderle si quieres si quieres comienzo yo Ok, doctor, a ver, y así la gente empieza eh, a entender un poquito los conceptos jurídicos, exacto, ese léxico jurídico que a veces te asusta, bueno, vamos a tratar de arreglarlo aquí, okay. no puede ver, a ver, okay. conjunto de bienes, derechos y obligaciones, cualquier tipo de obligaciones, que se dejan tras la muerte de una persona, ¿cómo se denomina eso? ¿No se dirá popularmente los corotos de la persona que morirá? Oye, los corotos me <risa> A ver, ¿alguna otra cosa? El patrimonio hereditario de la persona. O el patrimonio como tal. Exactamente, la herencia tal cual. Ok, ahora vengo yo. A ver. Okay. La parte de la herencia de una persona que no puede ser, que no se puede disponer libremente. ¿Cómo se le llama eso? La parte de la persona que no se... No, la parte ah. de la herencia de una persona que no puede disponer libremente. Bien, de eso se le conoce como la legítima. Exactamente. Una persona que la legítima... ¿Estás seguro no estás cayendo ahí? No, bueno, hay que tener cuidado. No, <risa> al contrario, ¿eh? <risa> yo <risa> tampoco tengo muy buena... Vista hay que así, tener cuidado. ¿sí? Ok, bueno, esto, esto pasa muchísimo y esto eh, me lo preguntan muchísimo los clientes porque es que no, no se entiende, ¿ok? Adjudicación de bienes de la persona que fallece sin haber testado. O sea, una persona fallece y no sin testamento, ¿cómo se le llama a ese tipo de sucesión? Yo lo llamaría primeramente inseguridad jurídica. <risa> no, o sea, sí, pero no. <risa> ad intestar. O sea, ad conoce intestar. Muerte. En este caso, cuando una persona ha fallecido sin dejar testamento, se considera que esa herencia se le conoce como ad intestar. es una figura en la cual quien va a entrar, en este caso, a llamar a heredar o participar en la herencia va a ser la ley, el Código Civil. Ok. Perfecto, ahora vengo yo. ¿Cómo se le denomina legalmente a la persona que fallece, muere? Y no es cadáver. ¿Sabes no tú por si acaso? <risa> bueno, más o menos. ¿cómo el, a el el a... el <risa> otro? ¿Causante? Exactamente. Se le conoce así. también como de cuyo, que en este caso significa de cuya sucesión se trata. Es un aforismo latino. Perfecto, ok. Doctor, el documento que se hace ante el CENIAT para pagar los impuestos de lo que dejaron a los herederos, de la que persona que, que falleció le dejó los herederos. Oye, okay, lo acabamos de hablar hace un rato, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Se llama la declaración de impuestos sobre sucesiones. Exactamente. Se hacen el sí. Ok, ahora ello. El que fijan las leyes para determinar la prelación de un heredero o grupo de herederos sobre esto. No será como una especie de un orden de okay. llegada. ¿también? Ok, más o menos va por ahí, pero. Orden de suceder. Eh, así. Exactamente. Bueno. Quien llega primero, quien gana sí, más. Sí, sí. Exactamente. Eso, eso es otro tema que después vamos a, a ah. conversar. Este es el último mío. Eh, así como conversamos del documento que se tiene que hacer ante el CENIAT para pagar impuestos, hay otro documento que se debe hacer que el CENIAT no lo. No lo solicita, pero se debe hacer para algunos otros trámites Pero se hace ante los tribunales de municipios Para determinar quiénes son los herederos de la persona que falleció mm. ¿Cómo se llama ese documento? Declaración de único universal heredero. Y aunque tú no lo creas, a veces también se permite el señal solicitarlo como requisito Pero muy extremo caso dado cuando no, ha, cuando no hay una claridad sobre la identificación de los herederos O incluso el mismo difunto Ok, esta es mi última y esta tiene que ver, y lo dijimos ahorita, tocamos ese mismo tema, y es justamente cuando una persona fallece o muere, esa declaración voluntaria expresando qué va a ocurrir con su patrimonio o sus bienes, ¿cómo se le llama eso? Pastorellito, que ya me voy, <risa> okay. testamento, Exactamente, testamento, es el testamento. Exactamente. bueno muchachos espero que hayan aclarado o se hayan aclarado algunas de las dudas que pudieran tener. Eh, eh, seguimos conversando próximamente, nos despedimos hasta el próximo episodio. Si quieren dar alguna recomendación, una última... ¿Una última conclusión, doctor? Bueno, ante todo, primeramente, es no volverse loco con, esa, con esas ofertas, obviamente, porque tienen todo su riesgo. Y recordar, por lo menos, que hay que cuidarse bastante porque el COVID no es un juego y tú sabes que la pelona está a la vuelta de la esquina. Es así. Sí. Eh, les comentamos, eh, dentro de unos días, o sea, pueden hacer las preguntas que les puedan haber surgido en este podcast, para que nos las hagan llegar a la cuenta de Legalizados. Y vamos a tener un live, estábamos conversando, que tengamos un live donde las podamos interactuar con ustedes y hablemos sobre esas dudas que tengan, que nos hagan llegar y que en ese momento surjan. Sí, Así que eh, sean bienvenidos de verdad, espero lo hayan disfrutado y bueno, nada, síganos en nuestras cuentas, arroba legalizados. Y Al... gracias por sintonizarnos. Muchísimas Muchísimo. gracias. Vaya, qué entrevista. Y la dinámica al final, maravillosa. Era el primer episodio de los programas de legalizados. Pero estaban tan entusiasmados esa gente que saliendo de los estudios no me querían soltar, no me querían dejar tranquilo. Y aquí tienen una muestra. No se fueron conformes, sino querían preguntar algo más todavía fuera de lo profesional. Ahí están. Sí, unas preguntitas cortitas, no, no, pero unas preguntitas cortitas respuestas rápidas. A ver, a ver, la sí, primera no. pregunta, a en ver? cuarentena, ¿cómo te has reinventado? En cuarentena, mira, me reinventado con las redes sociales, por lo menos, mira, el canal de YouTube de Sociedad que lo estoy haciendo pero a full, por lo menos con los tips sociales, que por lo menos los invito a, a que se suscriban. Ok, la segunda, ¿no? una vida que no falten en tu cumpleaños. wow, no, mira, una vida que no falten en mi cumpleaños, porque por lo menos una me cervecita bien fría te lo favorita rápido rapidito mira no soy no soy muy exigente con la comida cualquier cosa que esté bien cocinada bien muerta y por lo menos bien sazonada, maravilloso. bueno saberlo y la última si no existiera la carrera si no existía, la carrera, si, existía la un más, si no existía la carrera de abogados, ¿qué hubiese su vaya, no, que hubiese estudiado vaya tendría estudiado psicología porque hay cada loco en este momento no, no, no. con mis amigos Delegalizados agradezco tanto a Andrés Parra y a Meche Luque el cual tuvieron la oportunidad de abrirme sus puertas y poder estar con todos ustedes ahí en ese espacio ahora lo comparto para que todos ustedes puedan ver esa entrevista y además como dije los invito a que se suscriban al canal de mis queridos amigos de legalizados esto ha sido todo por hoy seguimos todavía en aniversario porque esta semana tenemos más ¿Qué ofrecer? Allá los espero. ¡Se cuida! Esto es una producción de Socieja. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.